Hola amiga, amigo, una vez más aquí en Historia de los valores de éxito Hoy vamos a hablar de una de las lecciones más importantes Que considera precisamente Bernabé Tierno Y es el acortar distancias entre la realidad y el ideal Precisamente a través de qué? A través de los hábitos Inclusive te voy a comentar dentro de unos instantes precisamente un decálogo de actividad Ya que Bernabé es muy aficionado a los decálogos Pero que te empoderan y sobre todo te motivan a la hora de buscar y encontrar tu felicidad No te lo pierdas porque creo que de verdad te va a gustar Vamos a ello Bueno, pues aquí Bernabé Tierno nos habla precisamente de eso, de acortar la realidad a nuestro ideal. ¿Cómo podemos hacerlo? Él nos habla a través de los hábitos, una vez más. Lo primero que, que te pregunto, ¿no? La primera instancia que te pregunta es, ¿ya estás...? Ya estás en plena acción, ya estás funcionando, ya tienes un plan de acción. Nos pone precisamente dentro de ese plan de acción para tener primero una estadística de nuestra propia vida, una tabla, una tabla en la cual vas a poder baremar pues, la salud, tu vida familiar, la formación que tienes, el éxito profesional, una serie de datos que vas a poder ver y plasmar gráficamente en esa tabla para hacerte una idea de dónde estás en este instante. Crear un plan de acción lo más pormenorizado posible con pequeños pasitos. Tener una autoobservación. observación ¿De cuándo son las mejores horas energéticamente hablando? ¿Cuándo tú rindes más para precisamente ahí ser más eficaz y más productivo y tener las tareas de mayor cansancio energético, las más poco fáciles? Por otra parte, también eh, te, te, te dice que tienes que tener una gestión, un control de lo que estás haciendo, un control absoluto y medible. Evitar en todo lo posible eh, la parálisis por el análisis, es decir, has de actuar. Actúa, no pienses, actúa. Y has de ser rápido, precisamente en tomar decisiones fáciles y que puedan ser mmm, devueltas a, a su primera posición o por lo menos que, que puedan ser eh, reconsideradas. Las decisiones más fáciles tienen que ser pam, pam, pam, pam, pam, rápidas. Y luego ya pasamos a algo que te había comentado antes, que es muy importante: eh, los decálogos son muy efectivos. En este caso. El decálogo de la actividad es el que te voy a pasar a relatar ya. Decálogo de actividad. 1. Empieza poco a poco, después de haber dividido la tarea en partes. Como ya te he hecho mención en otras ocasiones, precisamente es eso. No te quieras comer el elefante del tirón, sino partes. Poco a poco. Una pata, otra pata, poco a poco. 2. No olvides abordar los problemas más difíciles en esas horas en las que rindes al máximo de tus posibilidades. Justo lo que te acabo de mencionar. Esto lo tienes que ver tanto en tus días como en tus noches. Simplemente es de ponerle atención. Si le pones realmente atención, la información te llega sola. 3. Ten permanentemente a mano y mejor ante tus ojos tu plan diario con la relación de las tareas más apremiantes que necesariamente debes hacer hoy. 4. Establece tu propio sistema de recompensa castigo, felicitación y repoblación. Efectivamente. De manera que cada vez que cumplas una actividad fijada en el plan diario, te autoefelicites o premies de algún modo. Esto es esencial, hay que darle importancia a estas cosas, yo lo hago muy a menudo. Simplemente recompensarte por algo bien gestionado, bien hecho, no tiene por qué ser un regalo caro, ni mucho menos eso. Simplemente un buen café, una buena taza de té, porque tu subconsciente tu subconsciente reconoce y recoge esta información. 5. Escribe. Escríbete a ti mismo notas recordatorias que colocarás en el lugar más conveniente donde necesariamente has de estar. Será imposible no leer tu propia nota de aviso. Esto lo hago yo mucho colocándome post en la nevera. 6. Programa el tiempo dedicando a cada trabajo o actividad como si fueran compartimentos, como si fueran pequeñas cajas. 7. Si el entorno o las circunstancias no son favorables, no dudes lo más mínimo en efectuar los cambios necesarios. Una vez más, todo es movible, todo es editable. 8. Aplica a rajatabla el axioma latino «ash quod agis» «haz lo que haces». que quiere decir? Centra todo tu esfuerzo, tu tesón, entusiasmo e ilusión únicamente en la actividad que realizas. No disperses tu atención en otras cosas. Efectivamente. Centra tu atención, Foco, foco, foco. 9. Trata de llevar a cabo tu plan, tu actividad, lo mejor que puedas. No te puedes dejar atenazar ni paralizar por el perfeccionismo y el análisis interminable y agotador. Lo que te comentaba a tu momento, la parálisis por el análisis. Y 10. Busca ayuda y aprende a delegar en personas responsables, eficaces y de confianza. Eh, como pues con nos pone algo eh, muy curioso y es... Que no le des más vueltas ni leas más libros sobre el éxito. El secreto de progresar está en cualquier cosa, en que en la acción, en que en empezar ya. La acción es algo genérico. Hemos de aplicarla a algo muy concreto, a pequeñas metas que se han de lograr sin dilaciones de ningún tipo. Así que has de preguntarte, efectivamente, ¿qué deseas cambiar? ¿Qué quieres cambiar? Ponerte pequeños retos, pequeñas etapas, como una vuelta ciclista, etapa por etapa, etapa por etapa. Has de fijarte metas y objetivos medibles. Eso es muy importante. Ya habrás visto también en algunos eh, otros vídeos míos que te hablo de fijar objetivos a través del conocido SMART. Bien, lo más importante de todo es que sean objetivos que dependan solo de ti, principalmente de ti, y que sean medibles. Eso es lo principal de lo principal de lo principal. Y ya para finalizar, como siempre, pues nos habla de eh, no olvides que y de tu trabajo personal. No olvides que has de conocer tu realidad presente, soñar con tu realidad futura y actuar para que la distancia entre una y la otra cada vez sea menor. Observarte, comprenderte, sentirte a gusto contigo mismo es una inmejorable predisposición al éxito. Has de encontrar tu propio ritmo de trabajo para ser eficaz en el mismo. Has de aplicar tus acciones y metas muy concretas con el fin de no sentirte abrumado por todo lo que tienes que hacer para acortar distancias entre la realidad y el ideal. Afrontar cada día la tarea que te has propuesto es una condición indispensable para conseguir tus objetivos más ambiciosos. Y por último te habla de mantener el entusiasmo y felicitarte cada día por tu persistencia que te dará nuevos ánimos. Y en el trabajo personal te hace una serie de preguntas como siempre, como siempre, como siempre, para que te hagas un autotest y que naturalmente estés rico y motivado. Espero de todo corazón que te haya gustado y que efectivamente lo puedas poner en práctica lo antes posible. Acuérdate de suscribirte a este canal para permanecer actualizado. Quedan muchos vídeos todavía para tu felicidad. Un abrazo y hasta la siguiente.